Runa Simita y Achachkani. Y Walter Velázquez. Colcavambapi. Y mata su tiki Y mata su tiqui. Lojapa <muchas> su ti. Aipi. Colcavambapi. Ruabaraku. Sebraen y ya, chapi. Y van a caber contra ella. ¿Cómo tendrías que responder? A Guiankachkanki. Ah, correcto. Muy bien.